Este es Alex, un chico que viene del circuito BTT. La monotonía, el aburrimiento, sendas fáciles hicieron que dejara las carreras. Empezó a saltar y al tiempo empezó a llamarle enduro y nos pidió ayuda. Como podéis ver aquí, le estamos enseñando a bajar una pared con una inclinación muy pronunciada. Hay que decir que está nervioso, pero estamos aquí para ver cómo lo consigue. Creo que van a hacer un nuevo enduro la atrás bien está ahí está ahí está ahí está ahí está muy buena que se siente ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? la vida buena es ¿eh? ¿Sí? o sea, que parece que te ha apoyado el culo ¿Sí? subí coge el móvil y ahora yo a ver ¿No? arriba muy buena Si me sigues del delantero no abuses mucho, ¿vale? Si me sigues la vas a bajar bien. Vamos a bajar despacito y tú sígueme por donde yo baje, ¿vale? El trasero más que nada. Sí, trasero más que el delantero, pero el delantero poquito, ¿vale? Venga. Bueno, esta es la, una de las trillizas, ¿vale? Mira, aquí hay un drop, ¿vale? Pasa que está sucia de cojones ¿Me sigues? ¿Me sigues? Ale, ¿me sigues o no? Vale, vale, vale, pasa. ¿Qué? Qué guapo, ¿Te ha gustado? Hombre. Y ten en cuenta que la hemos bajado despacio. Imagínate bajarla más rápido. Es que, pero voy controlando, ¿eh? Sí. Me pensaba yo que iba a controlar peor, pero voy controlando. ¿Qué? ¿Eh? Qué guapo. ¿Te ha gustado? Pues imagínate bajarla. 50-40 segundos y bajándola despacio es más peligrosa que si la bajas más rápida Sí, porque no te más Claro, la bici vuela más ¿Sabes? Así yo he notado que llevo demasiado aire en la rueda delantera para ¿La esa rueda bajada Tiene muy porque agarra. Sí. Wow. Y, la, y, la, y la suspensión la habrás notado también Está Mira, si quieres la subimos y ahora, ¿por dónde? Por cortafuegos. No, esta. Cortafuegos. ¿Esto ¿Es otro cortafuegos? Este es el cortafuegos. Ahora está este cortafuegos? Sí, ¿El, otro, no? el otro. Si quieres, podemos subir por aquí andando. Sí, o intentar subir pedaleando. Lo digo por, por si quieres volverla a bajar. La trilliza. Sí. La bajas con mi bici. Y yo con la tuya, para que pruebes una... Bueno, aquí tenemos a Alex que va a bajar la trilliza con mi bici ¿Te bajo más la tija? No, aunque yo creo que si somos más o menos igual de alto Aquí tenemos a Alex que va a bajar la trilliza con mi bici y yo con la suya Voy a intentar seguirlo, ¿ves? ¿eh? Sí. Cagao, tío. El que va cagado soy yo. Porque me dan los frenos en los dedos, chaval. ¡Wow, chaval! ¡Wow, chaval! Para a dar la rueda en el culo, chaval. ¿Qué? ¡Oh! ¡Yo, chaval! Pero, tío ¡Los frenos! Buah. Los frenos, chaval, que no frenaba sabes qué pasa? ¡Mira! ¡Mira! ¡Iba sin freno! ¡Mira! ¡Mira los dedos! ¡Mira los dedos, loco! ¡No frena! ¡Mira mi cámara! ¡Dios, qué estacazo! Me daban los dedos aquí, tío. Llevan los frenos muy... muy atrás. Vamos, creo que le he metido al disco. Le ha metido a la rueda. No creo que yo... sí. No podía frenar, tío. Me daban las manetas aquí en los muñones. Y no me daba el freno más. He bajado eso a una velocidad increíble. Me cago en su puta madre. Yo no la cojo más. Llevan los frenos muy. Muy sí, atrás. Llevo y... el tornillo al tope sacado. Y Llevo el freno muy atrás. La idea es meterle un poco, sacarle un poco más para adelante. Es que a mí se me queda corto los puños, tío. Entonces, mirad ahí, mira, ahí no llevo casi agarre ninguno. Buah, chaval. Un suicidio. Un suicidio, chaval. Vale. Sí, pero aquí hay un saltete que no entres con mucha velocidad, pero aquí en el saltete, mira. ¿Me sigues? ¿Me sigues? ¿Me sigues o no me sigues? Buenas. Buah, buenísima ¿Qué? ¿Qué te has fosteado? ¿Qué dices? Me he ido por la pared y he derrapado por la pared. ¿Qué dices? Yo pensaba que me seguías, tío. Si sí me caí de ahí levantado. Mira. Pero lo... a ti no te vas a nada, ¿no? Ah, si estoy de puta madre. Si es más, me levanté y seguí. <risa> bueno, está aprobado. Ah, venga, dale. Descenso al escalón, va. Voy a ir poquito a poco. Si no, si yo voy a ir despacio, que me vayas siguiendo, ¿vale? ¿Vale? ¿Vale? ¿Me sigues? Venga ¿Has visto que lo bajado despacito? despacito muy, sí. muy bien, muy bien Claro, lo notas, ¿eh? Muy buena, pues imagínate que va a ser ahora el guía Yo voy a intentar seguirle ¿Vamos? Cuando quieras Vamos para allá Pumpea, Pumpea. Mira, porque no pones así, mira. No vas a... No haces esto. Cargar el peso, mira, y el pez esté suelto. ¿Vale? No, pero. Bueno, más o menos. Bien Ahí, en la curva lo puedes hacer Aquí en esta curveta Vale, vale Para arriba Y recto ¡Resto! ¡Dale, dale, pedales! Este es el otro pompe ahí eh Wow. Brutalísimo, loco. Ah. Uh. Mira. Cortita, pero está bien Está súper bien Aquí se puede meterle calla Sí Bueno, pues ya vamos a A la de los toboganes Esa que hemos hecho antes Pero la misma bajada, la bajada? Sí O si quieres hacemos la otra Por otra 啊 oh. ¿Qué? Qué maravilla, me paramos para Vas a tirarle otra vez tú delante, ¿no? Espérate. Sí. Sí. Vamos. ¡Pumpea! ¿Eh? ¿Eh? Vale, recupera, recupera aire. Vale, tranquilo, frena, frena, eh. No hago 10. Tranquilo, tranquilo. Buenísima. ¿Qué pasa? ¿Eh? No me gusta la patata, rápido. Nosotros vamos preparados para eso. Aquí me gusta subir. Oh. Oh. Venga, vamos. Venga, vamos. No no, No Igualmente. Da igual, a quieras. Quieres tirar delante? adelante. Te vas a acordar del droguito. Es que es eso, tira, tira para adelante. Porque es que a lo mejor no me acuerdo corrido de las cosas. ¿Cómo se te olvida eso? Yo he hecho tope y todo, ¿sabes? ¡Tío! He hecho tope. ¿Sí o no? El Ale es un, un corta... Corta... Bajadas. ¡Tío! ¡Oh, tío! ¡Qué mal! ¿Te voy a decir una cosa? Si no, fallas... No, no, no. Si fallas en alguno, que sepas que si tú caes, voy a caer yo, porque veis detrás. ¿Sabes? O sea, que te pido por favor que no falles. ¿Sabes? ¿Ya? Sí. ¡Buah! ¿Qué ha pasado? Está pegado. ¿Eh? ¡Aquí a la derecha! ¡A la derecha! ¡Uah! ¡A la derecha, loco! Se lo ha visto, se lo he visto ¿Te ha pegado? Creo que ha perdido aire la rueda No No, te ha echado algo raro, tío Sí, lo ha hecho raro